Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ok, me compré esto. Vamos a hacer patio. Sí, ya tenía uno, pero. Sacando de la caja, está. Esto. Si sí, tenía este. Creo, creo que son lo mismos. Voy a ver ahora. Tengo este. Y me compré este otro. Que la misma compañía. Sí, este me costó 60 o 70 dólares, creo. Este me costó 40. Vamos a ver cuál es la diferencia entre 60 y 40. Entonces ahora. Vamos a abrir. Una, una película protectora a hay un trabajo de abrir la cosa mal Ok Para empezar, el mío venía con una bolsita Pero venía todo dentro de la caja viene venía todo en la bolsa Es un plus, me agarro mucho tiempo para cosas. Voy, todo sube Eso no suena bien por aquí, entonces tenemos esta lado. que parece el mismo, pero no estoy seguro. Creo que este sin escobilla. Una batería esta ladra. tal falta otra. Ahí es el cargador, Porque me tan para el cargador. una caja tan grande para un cargador. En esta cajota está esto, el cargador y el garradera para ponerse en la cintura. la otra batería? Si ya no me nada y vienen como los compartimentos dentro de la caja ¿eh? para poner las cosas, no sé. A mí me decía que viene con dos baterías y aquí da más y una. Pero no, pero no está bien. Reclama, voy de una vez. ¿Tú somos motor? No, usa motor, no. Este es Bruseland la primera diferencia es si usa la misma carcasa pero este es brusel este es este el de popoman este no tienen casi la misma construcción bueno la misma solamente hay que cambiar esto aquí atrás miren los hoyos abren este porque hace bruce Lee, con este abanico este aquí atrás vea Bueno, lo anterior, decía que venía con dos baterías, en toda la página aparecen dos baterías, dos baterías, creo que voy a poner por ahí. Y después viene al final y aparece, no, lo que viene incluido en la caja es esto, una batería y todo esto. Lo voy a devolver. Entonces esto es, mi hermana dijo, un oxímetro. Si sí, para medir, puso el cardíaco y todas esas cosas. No lo mismo que lo otro, pero no me recuerdo cómo ya a hacer, cómo iba a Vamos a probarlo. ¿Por qué no? Para el papá, porque ayer se puso malo. Hoy tema mueve, brother. Y compramos esto. ¿sabes? Ajá, ajá, ajá. Entonces, ¿sí? ponga las pilas. Siéntese que si no te montamos de su corazón. Oh, ya salió para abajo. ¿Por qué la distancia es tan específica? Tiene que ser esa, esa, esa distancia por la obligación ¿Cuándo se abre? A ver si le meto así Mira, mira del chino, estas son Las que te van a durar una tarde Positivo, para arriba, negativo, para arriba, en mitad de la tapa. no entiendo por qué esto Ah, para dejarlo... Entonces... Con todo lo que decir... Ah, está al revés Es así... Imagina que va a estar lo apretado. Pues tiene que ser presión. Así va así. Aquí. Aparece la distancia. Me que se. Que puse la pila al revés. Positivo Negativo Aparato aquí A ver qué es lo que pasa Bueno Si leyera mejor la situación Entendería que es lo que pasa, pero aquí se enciende Ya, yeah. ¿ahora qué? vamos ¿No a nada de la pantalla a ver. Ah, creo que hicieron las instrucciones